En Youtube están pasando cosas extrañas, sin explicación alguna o razón aparente, como actividad paranormal en canales de Youtubers famosos, entre otras cosas. ¿Pero si te menciono un canal que sobrepasa esos límites? Sí. Este canal se está apareciendo en las suscripciones de todos, la gente dice que no recuerda haberse suscrito al canal ni mucho menos verlo. Tanto así que lo convierte en uno de los canales más extraños de Youtube. El nombre del canal es chino, que traducido al español dice prendas de vestir, pero los videos tienen los títulos con diferentes idiomas, variando entre el inglés, ruso, chino hasta el español. Además de tener estos títulos extraños y videos sin explicación, donde se muestra a alguien sentado en una silla, siendo grabado con una cámara con visión nocturna. Este canal sigue subiendo videos, pero no se conoce el verdadero propósito de ello. Al parecer intenta darnos un extraño mensaje que ni siquiera comprendemos, este canal es incluso capaz de responderte los comentarios o darle un corazón a tu comentario. Según se teoriza, el canal fue hecho por una joven preadolescente que quiso hacer su canal de vlogs, pero al paso de los meses. La gente sigue preguntando cómo se suscribieron a su canal, pero el canal no les responde la pregunta. Pero. En uno de sus videos dijo esto. Es cierto que la vida es eterna. ¿Verdad? Eres libre en poner tus teorías aquí. No olvides suscribirte para más videos así. Si quieres darme ideas o aportes envíamelo por mensaje en YouTube, gracias.